Hola, güey, ¿cómo estás? Y me corto este idioma, na mejor pongo algo de ayúden. Una calabaza, unos hoyitos y decoración, bueno decoremos. Una hora más tarde... tarde, bueno creo. Que ya está. Si pienso que me quedo súper bueno, no se verá que es más falso. Hola. Por fin contestas pareces idiota, que te secuestraron unos payasos. ¿Es en serio? Sabes que no tenemos presupuesto para una persecución, entonces mejor te llevo hasta aquí. Con la magia del cine. Y listo, si perdones de no habla, ¿y cómo lo llame? Porque me... escribió, oh no, pero no quiere hablar en este momento entonces, y si es un gato pero... Igual espero que cambie de personaje pero no importa, entonces no sé qué hacer pero no... Importa a ver cómo podemos.